Muy buenos días, eh, sean bienvenidos a las charlas eh, de artistas con doctorado. Mi nombre es Gabriel Silva, soy docente e investigador de la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy, viernes 27 de agosto, contamos con la participación de Gabriel Arteaga Portillo, eh, quien cursó estudios de licenciatura en coreografía, por la Escuela Nacional de Danza del Centro Nacional de las Artes, el CENART. Cuenta con maestría en música, tecnología musical por la Facultad de Música de la UNAM. Asimismo tiene un diplomado en actualización profesional e investigación interdisciplinaria del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias Humanidades de la UNAM. Y cuenta con el Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y el Centro de Estudios de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Colima, me parece que es, UADS. Y ha realizado estudios de música electrónica, video y sistemas interactivos para la creación aplicados a las artes escénicas en el Centro Multimedia del Senar México. Y en el centro va eh, en Alberta, Canadá. Eh, en cuanto a actividad artística, en 2003 funda GAM Multimedia, Sociedad Civil, compañía de arte escénico multimedia, con sede en la Ciudad de México. Con la compañía ha realizado más de 15 obras, eh, las cuales se han presentado en diversos festivales y temporadas nacionales e internacionales. Es pionero en México en la investigación y producción artística con sistemas interactivos para la creación escénica, creador del concepto de escenario interactivo en 2001 y estrenó la primera ópera en México de danza y sistemas interactivos en 2004 y la primera ópera en México en utilizar sistemas interactivos en 2009. Eh, de entre sus premios, voy a citar algunos porque tiene un, una larga lista, tiene premios y distinciones eh, como becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Michoacán en 1998 y en el 2000, es artista residente del Centro Multimedia del CENAR en el 2000 y en el 2004. Artista residente del FONCA Banff, del Centro BAMF para las Artes, Programa Media Arts en Alberta, Canadá, en el 2004. Es seleccionado del Foro de las Artes para Experimentos Escénicos de Vanguardia, 2004 del CENAR. Eh, becario FONCA, joven creador multimedia, 2005. Y beneficiario del programa de apoyo por la producción e investigación de arte y medios del Centro Multimedia del CENAR 2005. En cuanto a la actividad y gestión académica, es director del Centro Cultural HPH de 2003 a la fecha, jurado y tutor de los programas de becas en medios audiovisuales y danza del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guanajuato en 2010, y docente en las licenciaturas de Teatro y Danza de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, supongo, o de México, ya me dirás, eh, Gabriel, 2016 a la fecha. Pues bienvenido, Gabriel, un gusto tenerte aquí en estas charlas sobre artistas con doctorado, en las que pues, básicamente platicamos sobre eh, el trayecto académico, cómo has desarrollado tus eh, tesis, eh, qué estudios cruzaste, eh, no sé si quieres que vayamos directo, directo al grano a las preguntas un poco ya leí tu, tu formación en arte pero a qué edad empezaste tú en, en, a formarte en arte un poco hablamos hola, de toc hola tocayo pues antes que nada un gusto estar aquí contigo muchas gracias por la invitación y, y pues muy contento también de estar con, con esta comunidad de la de la universidad de de, de Hidalgo, y pues ahorita estábamos contando, platicando fuera del aire esta, este aniversario, 20 aniversarios, ya van a cumplir 20 años, y pues felicidades y muchos muchos este, muchos años más. Yo empecé hace, pues digo, relativamente grande en, en, en las artes, empecé como por ahí de los 18, un, quizás un poquito antes, y mi formación pues fue como pues como supongo yo de la gran mayoría por por ahí una influencia familiar y luego pues empecé de forma empírica, fui baterista y durante algún tiempo estuve ahí tocando con grupos de rock y todo eso y luego ya empecé a darme cuenta que pues eh, de, de por sí los bateristas tienen dentro del gremio musical académico tienen fama de pues de no músicos una especie como de hay trogloditas este eh, no sé una, una cosa rara digo esto ya dentro de la parte más académica y entonces eh, a mí me pasó algo muy chistoso te cuento la, la anécdota una cosa bien que supongo que también les pasa a algunos, yo me acuerdo que cuando ensayábamos eh, hablaban mis, mis compañeros del grupo eh, pues de, que de armonía y que de este, las, eh, la estructura musical y, y yo no entendía nada, yo nada más sabía que tenía que entrar cuando decía tal palabra o salir cuando eh, la música iba bajando, o, era, eran como mis cues, ¿no? Entonces me empezó a dar mucha curiosidad saber cómo podía yo entender lo que decían y formar parte del, del grupo de una forma como más eh, integrarme, ¿no? Porque siempre era como este de, pues bueno, tú ahí tócale y nos vemos a la salida, ¿no? Eh, y así fue como me metí al, a la escuela. Y este y bueno, pues ya a partir de, de haber entrado a la escuela, pues ya... Me, me llamó la atención más la música, pues más formal en cuanto a, a la cuestión académica, me puse a estudiar percusión y me gustó mucho la música contemporánea y todo eso, entonces dejé el, el rock y también la batería, entonces me, me hice percusionista y, y al mismo tiempo, más o menos, este, también me, me metí a la música, de digo a la parte de la, de la danza, entonces la cuestión del estudio musical más o menos fue a la par con, con la parte de la danza danza estudiaste en el cenar bueno, ¿verdad? yo la, la historia del, de cómo entré a la danza también fue pues fue, fue azarosa porque yo en la prepa eh, tenía una, una novia que era bailarina, entonces me acuerdo que la acompañaba, este, yo, estudiaba, yo estudié en la prepa 6 y la acompañaba yo, pues ya no me acuerdo si todos los días o de repente, o, pero me acuerdo mucho que, que la acompañaba a sus clases de ballet en una academia que se llamaba la Academia de Ballet de Coyoacán, que es donde actualmente está la Compañía Nacional de Teatro, en esa, en esa casa. Y este pues yo, la verdad, pues no, no, ni me gustaba, ni, ni tenía ningún interés. Solamente mi interés pues era por, por la muchacha, ¿no? Y este, pues bueno, la, la cosa con ella era que yo la, la llevaba, o la, más bien la acompañaba, porque eso de llevarla, este, pues no, no, no era así, la acompañaba. Y me acuerdo que me quedaba en, ahí en Coyoacán, me iba de regreso y me quedaba ahí, me metía al barnazo, me metía ahí a, a, a alguna librería que está en el centro de Coyoacán. Y terminando su clase, eh, iba otra vez por ella y la, y, la, y la acompañaba a su casa, que ella vivía relativamente cerca de Coyoacán. Entonces, en estos tránsitos entre el el camino del, del centro de Coyoacán a la Academia de Ballet, que es sobre la calle de Francisco Sosa, eh, pasaba a un lado de los talleres de Coyoacán, el, el, la escuela de Isabel Beteta. Y me acuerdo mucho que me llamaba la atención porque era completamente un ambiente completamente diferente al de la Academia de Ballet. La Academia de Ballet era... Tenían hasta portero y era una academia cara y, bueno, pues de, de niñas bien. Entonces, pues todo muy formal y, y, y pues gente de dinero, ¿no? Entonces también ahí la, el ambiente era así como muy, muy fifi diríamos ahora, ¿no? Y cuando yo regresaba de, de, de, de la Academia de Ballet y pasaba por los talleres, pues era gritos y música muy fuerte, y, y me llamaba la atención, decía, bueno, o sea, ¿qué, qué pasará aquí, qué pasará allá? ¿Por qué allá es este, música clásica y todo así como ceremonioso? Y acá, pues, todo te gritan y está la... la, la, la me acuerdo que, el, que la maestra, pues, gritaba y, y, este, y, y, y, bueno, pues era una dinámica completamente diferente, y me acuerdo que me asomaba, porque me llamaba la atención, decía, ¿qué hacen ahí? Me asomaba, al justo es un salón que, que da hacia, hacia Francisco Sosa, eh, a veces tenía las ventanas abiertas, eran estas dobles, dobles puertas que tenían pues, prácticamente todo el cuadro que se abría hacia la calle. Entonces me, yo me acuerdo que me asomaba y pues veía gente que se arrastraba en el piso y que se cargaban y se aventaban y y decía, pues qué raro, porque la, la danza que yo he visto es este, pues así todo como pues, tranquilo y, y, y de puntitas y acá así todo como más este como más salvajes, ¿no? Entonces me llamaba la atención, pensaba, este, eh, pues, pues, qué raro, ¿no? Y me acuerdo que una vez, este, yo ahí de mirón, porque me, me en, en estos idas y venidas me quedaba viendo y me acuerdo que una vez este, Isabel, que bueno, yo en ese momento no sabía quién era se asomó y, y me dice, ah, ya te he visto antes tú eres el mirón que, que, le, que le gusta ver nuestras clases este, este vente y, y yo me, me, me saqué de onda y dije, no pues ya, me, me acuerdo que me fui prácticamente corriendo y este y después de eso pasaba por la otra acera, porque me, me espantó. Y además pues, Isabel, es, fue, en, en esa época, hace más de 20 años, era una, una mujer muy, muy, muy impresionante, este, con un cuerpo... O sea, estaba super fornida, este, además este, siempre con una apariencia muy... como, como muy muy hippie y, y bueno pues, en esa época vivía la chonchis que era su perro era un perro pastor inglés gigante y este y siempre andaba con él entonces pues era un todo un personaje ahí en Cuyoacán, no y este y bueno pues a partir de ese momento yo me iba por el otro lado hasta que por azar el destino me la volví a encontrar y me dice este eh, así como, como, como luego ya me di cuenta que era ella, muy, muy franca, muy abierta, muy, también muy amable, y me dice, oye, este, ¿por qué no te metes? Yo veo que te gusta, y vente una clase, a lo mejor te, te gusta, y en una de esas este, te, te inscribes aquí, vente. Y yo me resistí, me, me la encontré otra vez, y me dice, este, ¿qué te la estás pensando o qué? Entonces ya fue como una especie de reto. Y en ese momento me acuerdo que le dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué, qué, qué, qué tengo que hacer, ¿no? Vente tú, vente, ves una clase y si te gusta, este, pues te escribes. Y me acuerdo que esa primera clase pues, fue muy pues, rara, muy, muy impactante, sobre todo por, por cómo era Isabel como maestra. Y, y me acuerdo que me gustó y me dice, inscríbete y vemos. Este, y ahí empezó una, una relación con Isabel muy, muy especial porque eh, yo, yo me acuerdo que me, como que me enganché con la danza y ella se dio cuenta, entonces me ofreció un trato. Me dijo, bueno, yo te voy a becar y tú vas a trabajar aquí como... Pues como asistente. Entonces yo me encargaba, estuve así como unos dos años, me encargaba de, de ayudarle a Silverio, que era el técnico de... de que ahora, ahora entiendo que está su hijo. Hace muchos, muchos, muchos años que no voy, pero la última vez que fue a una función ya estaba su hijo, el hijo de Silverio, en, en la parte del, del foro. Pero bueno, en aquella época yo le, le ayudaba a Silverio, entonces acomodaba las sillas. Este, veía que estuvieran los camerinos listos y me acuerdo que ya en un momento más avanzado, pues ya la relación con, con Isabel era más cercana entonces pues yo le hacía la cuenta de, de lo que entraba en las funciones, al terminar la función subía y hacíamos la cuenta y bueno, yo a partir de esa chamba que era viernes y sábado pues tenía todas las clases que quisiera entonces tomaba, estaba prácticamente todas las tardes ahí y así fue como, como empecé mi, mi onda dancística en, en, en los talleres. Y luego ya me fui a, a, a estudiar más formalmente. ¿no? Y después de que concluiste la licenciatura, te fuiste a estudiar maestría, ¿no? Sí, me fui a estudiar una maestría ahí en la, en la UNAM. Porque también esa, esa fue otra cosa, ¿no? Que, que de repente me di cuenta que la pues la licenciatura no era suficiente y que podía yo este, seguir estudiando y también eh, esa eso fue otra cosa que a mí en lo, en lo particular me pasó y creo que también le, le pasa a muchas personas, que es la posibilidad de, de las becas, de que pueda uno estudiar con un, con un salario, fue otra cosa también muy, muy padre en, en la UNAM, yo la verdad es que eh, tengo muchos buenos recuerdos con la UNAM y, y muy agradecido con la UNAM, sobre todo por, pues por eh, la misma dinámica que se establece uno como becario. Y, y bueno, pues que te paguen por estudiar es, es algo pues, pues que, te, que te deja muchas cosas, ¿no? En, y, y bueno, la maestría en especial la estudié con, con una beca de, de la UNAM. Okay. ¿Y sobre qué fue tu tema de maestría, de tesis? Yo trabajé desde el principio en la cuestión de la interdisciplina. A mí, desde que empecé a... Desde antes de que iniciara la, la licenciatura, yo me fui a estudiar música a la, al Conservatorio de las Rosas en Morelia, antes de estudiar la licenciatura. Y en el conservatorio me di cuenta que... Eh, pues podía hacer muchas cosas porque no había prácticamente eh, propuestas que, en, bueno, en ese momento no, no teníamos claridad en cuanto a qué hacíamos, pero ya después me di cuenta pues que tenía que ver con la multidisciplina, con la interdisciplina, y bueno, yo cuando fui a, a Morelia, entré formalmente al conservatorio, pero seguí estudiando danza, y, y seguí bailando con grupos de allá. Entonces empecé a hacer obras con, con mis amigos, con compañeros de allá. Y empecé a hacer toda esta parte de eh, poner música en cuestiones de danza, eh, audiovisuales, este, cuestiones ahí como de varias disciplinas. te Estoy hablando del 96, 97, 98, 99. Yo estuve en, en Morelia cuatro años. Y prácticamente desde que llegué, pues me puse a, a hacer obras ahí con, con los amigos de allá. Y este y a, y a partir de ahí me, me llamó la atención este trabajo entre las diferentes disciplinas y también tenía, pues bueno, ya una formación más o menos eh, avanzada en cuanto a la música y a la, danza, y a la danza. Entonces, pues era más fácil para mí relacionarme a nivel... Este, disciplinar con otras disciplinas y poder pedir y, y dar cosas en cuanto a esto, ¿no? Entonces, ya una vez que, que salí de Morelia, entrando a la licenciatura en, en coreografía, pues ya traía claro qué, qué quería hacer. Y la, en la maestría, pues el tema fue la interdisciplina. Entonces yo trabajé eh, cuestiones de, de interdisciplina, ya más en específico con la parte tecnológica, que fue el, el trabajo que hice en, en la licenciatura. Llegando a la licenciatura, entré en contacto con, con el Centro Multimedia del CENAP, y ahí, este, pues había un programa, que, fíjate cómo son las cosas, estaba, cuando yo llegué al yo estudié la licenciatura del 2001 al 2005, en, en CENART y justamente en esa época 2001-2002 estaba eh, estaba Marcelo Gaete estaba Eusebio Bañuelos estaba Alfredo Salomón estaba este Tito eh, ahí se me fue el apellido de Tito este, bueno, se me fue ellos estaban trabajando junto con Raúl Parrao, eh, una cosa bien rara, con sensores. Estaban desarrollando tecnología, y había un acuerdo ahí con, con un famoso ingeniero arredondo de la UNAM, sí. y se estaba desarrollando una, una tarjeta con sensores y cosas por el estilo. Y este pues yo ahí... Igual de curioso, me metí al Centro Multimedia y me enteré que estaban haciendo esto. Entonces le, le decía a Marcelo pues, que a mí me, me llamaba la atención y quería trabajar eso. Y me dice, bueno, ¿por qué no hablas con Tania? Tania, era, Tania Edo era la directora del, del Centro Multimedia en esa época. ¿Por qué no hablas con Tania y pides una residencia? Y te metes como artista residente y, y hacemos todo esto. En ese momento... Eh, Raúl Parrao como que ya no tuvo tanto tiempo, andaba en esa época, pues Raúl Parrao era rockstar de la danza en México, ¿no? Tenía ahí, me acuerdo, sus, sus este, temporadas de 50 funciones en la Cobarrubias, y era el, el vivo en ese momento, ¿no? Entonces este salió Raúl Parrao de ese proyecto y casualmente pues no, no tenían a nadie, entonces me metí yo. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar toda esa parte de la, de la tecnología. Y obviamente, pues, que, el, que todo el desarrollo tecnológico lo empecé a usar yo. Entonces, fue un, un, un gran laboratorio porque conecté toda la parte tecnológica desarrollada en el Centro Multimedia con los ejercicios que hacía yo en la licenciatura como parte de mi, de mi formación. Y prácticamente estaba probando todo lo que estaba saliendo del, de, de ese centro multimedia en el, en, el, en el Flores Canelo, en mis exámenes semestrales. Entonces cuando salí del, de la escuela, pues prácticamente tenía todo armado. Entonces ya fue nada más cambiar de, de modo estudiante a modo profesional. profesional. Entonces tenía ya todo armado y simple y sencillamente decía, bueno, pues ya tengo la tecnología, ya lo, ya está desarrollado, entonces, pues denme lana para seguirlo haciendo. Y también por eso creo yo que, pues que tuve tanta suerte en cuanto a, a los apoyos que tuve, fueron prácticamente 10 años de, de apoyos seguidos, ¿no? Entonces era uno tras otro, tras otro, y, y bueno, pues afortunadamente fue una época muy muy productiva y pues con mucho, mucha creación, mucha obra y todo eso, ¿no? Y justo en un momento ya como de, de agotamiento, este vino la, la posibilidad de, de estudiar. Entonces, pues me metí a estudiar y ya la parte de la, de la producción, pues, se quedó más, eh, con menos menos tiempo, ¿no? Entonces fue cuando ya entraste al doctorado, supongo. sí. El, ¿Por qué escogiste ese programa eh, y esa universidad? Es, uh -huh. Bueno, con como todo, ¿no? Las, las conexiones se van dando al parecer azarosamente, pero resulta que, pues que todo tiene ahí como, como una extraña, eh, como un extraño entretejido que muchas veces no lo podemos ver, y, y solamente. Eh, de repente suceden las cosas, y bueno, después del tiempo uno se da cuenta de que todo estaba relacionado, ¿no? Cuando estudié la, la maestría, tenía muchos problemas para encontrar tutor, porque yo estudié en la Nacional de Música, entonces la parte de la interdisciplina en ese momento no estaba desarrollada, No me acuerdo que Roberto Cort que era el, el coordinador del programa, me decía, bueno, y a quién te ponemos de, de tutor, porque lo que tú estás haciendo, pues no, no, no, no, no sé a quién ponerte. Rocha, pues, es como este hace este, paisaje visual. En algún momento anduve como pidiéndole a, a Roberto Morales, pero Roberto Morales andaba más clavado en la composición. Entonces, los que estaban más cerca de lo que hacía eran este, eh, Rocha. Y, y Roberto Morales, pero ninguno de los dos eh, me dijo, bueno, pues no, no, yo, la, la cuestión escénica técnica, ¿no? No, no, no le hago, entonces no, no te puedo ayudar. Entonces me tardé un, prácticamente un año y cachito buscando asesor y nadie le quería entrar. Entonces, este, en una de esas, eh, me acuerdo que Roberto, Roberto Colp, el doctor Colp me dijo, ¿por qué no vas a la UNAM? Ahí en la UNAM hay un... Una, un centro de investigaciones en interdisciplina, capaz que te encuentres alguien. Entonces fui al, al CEICH, que es el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, que está ahí en la Torre de, de Humanidades, los pisos 3, 1, 4, 5 y 6, y este y así llegué y bueno, pues ando buscando un tutor, me acuerdo que me entrevisté con, con esta el que Copen, que era la secretaria académica en, en aquel momento, y este y me acuerdo que, me, que, que me, se me quedaba viendo así como de, pues, no sé, o sea, no, no sé de cómo estás hablando, y este, pues déjame, déjame, pregunto para ver quién está trabajando con por ti Entonces, este, me dice, pues, tú llámame y, y, y vemos, ¿no? En una de esas me dice, bueno, pues mira, hay, hay alguien aquí, si quieres vente y pues te lo presento para que hables con, con esta persona a ver qué te, qué te dice. Entonces, eh, esta persona resultó ser Aide, este, ahí se me fue su, su apellido. Aide era la coordinadora de un, justamente de este diplomado, el diplomado en actualización docente de, en cuanto a interdisciplina y, este, y ella estaba trabajando con artistas y me dice, oye, está padrísimo tu proyecto, me encanta, vente, yo, yo te ayudo. Entonces ella me dice, como parte de la asesoría, toma el diplomado para que vayas viendo cómo está la cosa de la interdisciplina. Entonces, bueno, ella fue mi tutora eh, durante la maestría y, y en el diplomado, pues conocía ahora sí que a todos los los este, los, los pesados del, del centro de, de, de interdisciplina, al, al, al doctor Amos Urrutia, que luego fue mi tutor en, en el doctorado, a este, pues a todos, todos están ahí, ¿no? A esta. Este, Obviamente se, se nos va la, la memoria, pero bueno, pues toda la gente que está trabajando en interdisciplina como a nivel formal, estaba ahí o está ahí. Entonces, este me gustó mucho, eh, obviamente, pues que el, el, el doctor Amos era es este, el papá de los pollitos ahí, y, y bueno, pues me, me sorprendió mucho su, su, su forma de enseñar y todo eso. Y me pegué con él, entonces me volví su asistente en esta cosa de, del doctorado, formó él un grupo de, de, pues, pues de personas, Estábamos, éramos tres mujeres y yo, que lo asistíamos. Entonces, eh, estuvimos más o menos tres emisiones de del diplomado como asistentes de él. Y bueno, pues ahí me, me enteré de muchas cosas, y trabajé con, con artistas, hubo... Muchas muchas personas que vinieron a trabajar ahí, vino este, ahorita también se me fue el nombre, vinieron muchos artistas eh, invitados por, sobre todo por AIDE, para el diplomado. Uno de ellos que me, me acuerdo que me, me impactó muchísimo, que trabajó con la Fura del BAU este... Franca Leu. Oh, no, era este, que, que trae un un proyecto que se llama eh, antropo, Antropomorfis, una cosa así, uh -huh. ahorita me acuerdo del nombre. Y bueno, a partir de él, pues este, también ahí me cayeron muchos 20, empezamos a, a hacer cosas y, y todo, ¿no? Y entonces, en ese momento me dice, eh, el doctor, oye, este, pues tenemos un, un doctorado, que, que tiene ya, y cuando yo, yo yo estaba trabajando con el, con el doctor, el doctorado apenas iba en la primera edición, en la primera emisión, primer promoción, entonces este, eh, me dice el doctor Fusurrutia, ¿por qué no te empiezas como a meter y, y ya te metes a la segunda emisión, a la segunda promoción? Entonces, este, este doctorado, que es el doctorado en Ciencias Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, es justamente un programa que hizo, que diseñó el doctor Amos Urrutia, junto con Margarita eh, González y este... Ay, no me acuerdo, ahorita se me olvidó el, el nombre del, del otro... Doctor, pues, lo, ellos lo diseñaron, pero eh, el centro no podía eh, moverse tan rápido como para que la UNAM lo, lo, este, lo, lo lanzara como un, un doctorado de la UNAM, porque, bueno, lo que yo me enteré en ese momento es que los trámites eran ...muy largos, eh, toda la onda del papeleo era muy complicada, entonces eh, había ahí un, una relación de Margarita con, con Coahuila, que es la universidad con la cual tienen convenio el programa, y lo que hizo fue que eh, la Universidad Autónoma de Coahuila eh, tomó el programa y lo metió como parte de su, de su oferta académica, pero... Eh, toda la parte académica en cuanto a profesores, planes de estudio, todo eso lo hizo el centro, el CEICH. Entonces, así como fue como yo entré al doctorado y como trabajamos ahí, que fue una experiencia bien, bien interesante, ¿no? Todo el, toda esta parte del... Había gente de, pues de, de otros países, de, de todo México. Y era un programa, en ese momento, cuando empezó, era único. Ya después hubo un programa en, en, este, en la Ibero, que también era un programa de doctorado con, con cuestiones de interdisciplina. Pero este, pues bueno aquí el, la novedad y lo interesante del programa es que el, el teórico, en el cual se basa todo el desarrollo que, que se tiene en el doctorado, pues es eh, Rolando García, que es justamente maestro de, de fue maestro de, de Margarita, de Jorge González, es el, el otro que, de los fundadores del programa, y de, de Pepe Amusurrutia. Entonces, este señor, eh, este eh, fue el que fundó el, uno de los fundadores del centro, junto con González Casanova y todos ellos. Y este, pues bueno, él traía todo el, todo el desarrollo teórico de la interdisciplina con un trabajo que hizo con Piaget. Era un person, yo no lo conocí. Yo cuando entré tenía poco tiempo de haber muerto. Pero bueno, pues alumnos directos como Margarita y Pepe y Jorge, pues eran los, los que estaban ahí, ¿no? Habían estudiado con él durante muchos años. Y justamente por eso, este pues se desarrolla el programa con todo este conocimiento de, de Rolando García, ¿no? De hecho, hay ahí hay, hay en el CH ya este, varios salones, el aula magna se llama este, Rolando García, entonces bueno, ya es como, como un personaje que está inmortalizado ahí en el CH, ¿no? Oye, y aquí en el doctorado, ¿cuál fue tu tema de investigación? Mi tema de investigación es, eh, tiene que ver con las trayectorias te lo, te lo voy a decir así, como más o menos está en, en la tesis, pero luego ya te lo explico. Eh, son las, de, las trayectorias sociocognitivas de los eh, creadores escénicos autodenominados interdisciplinarios en la creación de, de obras. Lo que yo investigo, o lo que yo planteo como investigación, es conocer cómo construyen conocimiento estos creadores a partir de las relaciones que se establecen entre las diferentes disciplinas en el trabajo creativo. Eso es lo que, lo que de lo que se trata la, la investigación. ¿no? Ok. Interesante. Y, ¿Podrías contarnos acerca de modificaciones que hayas tenido durante el proceso de esta tesis, durante todo el periodo de estudios de doctorado y la posterior escritura? ¿Hubo modificaciones sí, radicales en el proyecto inicial? Sí, sí hubo muchas modificaciones. De hecho, este, me acuerdo que, que entre mis dos tutores, que son el, el doctor musurrutia y, y Elena... Elena, este... Ay, ando bien mal de la memoria. Elena... Bueno, ahorita, ahorita me acuerdo, mis tutores... Pues había toda una discusión en cuanto a por dónde entrarle al problema, este, si yo me iba a centrar en la parte creativa o en la parte más práctica, si lo iba a agarrar por la parte tecnológica o si lo iba a agarrar por la parte más, este, empírica. Fue un, una cosa ahí como muy eh, de estira y afloja, sobre todo por las visiones de ambos. Que también esa es otra cosa que, que sucede, ¿no? Que muchas veces el tutor tiene una, una visión particular, y en este caso, que eran dos, o que son dos, que fueron dos, eh, pues hay, a, hay diferentes eh, formas de entender los, eh, los proyectos. Entonces, a veces uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Y entre que uno está a veces incierto o, en mi caso, con mucha información, pues va uno agarrando cada vez más eh, confusión en cuanto a por dónde agarrarlo. El, en el caso particular mío, el, el gran problema fue que... que mi Bueno, me, me regreso un poquito para atrás para explicar esta parte de, de, de cuál fue mi mi atorón más importante en cuanto al, a la delimitación y sobre todo a la construcción del, del objeto de estudio, es que yo no tenía claro el problema práctico. Esa es una cuestión bien interesante del programa, el programa en especial. Eh, después, ya viendo otros programas y, y bueno, ya un poco como parte de mi trabajo actual, eh, veo que, pues que hay muchas perspectivas de los doctorados, no solamente hay un, una sola forma de, de, de, los, de, de las currículas, hay diferentes enfoques. Y una de las particularidades del enfoque del doctorado de Yo Estudié es que se hace un énfasis eh, fundamental en que el problema que uno está estudiando es un problema práctico. Que no sea una construcción teórica y que se esté elaborando sobre ello, sino que podamos visualizar una problemática en el mundo real y que podamos aportar un, un conocimiento en, en la resolución o en el, en el aporte que se haga para, para entender primeramente el problema práctico y luego darle algún tipo de, de, de, de solución. O, o de conocimientos para que se pueda solucionar o para que se pueda entender ¿no? eh, y justamente esta delimitación del problema práctico fue para mí bien complicado porque yo le entré al problema como como eh, como integrantes del gremio que, que yo quería estudiar, yo quería estudiar a los artistas, pero quería estudiar a los artistas siendo artista entonces eh, primero, pues salirme de esa visión y tratar de visualizar una problemática eh, que no estuviera en mi cabeza fue complicado porque eh, todo el tiempo estaba para mí un, una especie como de prejuicio, en donde yo ya estaba dando como, como problemáticas a priori y lo que me costó mucho el trabajo fue entender o visualizar en dónde había una problemática y a partir de esa problemática construir mi, mi investigación. Ahí fue donde me tardé un buen rato, ¿no? Y eso fue principalmente el problema que, que tuve. no ¿Y dónde se centró esta, esta problemática? En el FONCA. ¿En el FONCA? En el FONCA. <risa> en el Fonca. Yo, fíjate que lo, lo que pasó aquí fue que yo decía, bueno, el, el problema, eh, o sea, yo quiero saber cómo hacen lo que hacen. Pero para saber qué hacen, lo que hacen, tengo que entender en dónde están insertos en esta práctica y cuáles son las problemáticas que me hace eh, preguntarme por qué unos hacen una cosa, por qué hacen otro, otra cosa. Pero ya en términos como más eh, concretos, cuando yo estaba estudiando a este tipo de artistas en particular, que son los autodenominados interdisciplinarios, decía, bueno, ¿Y cómo es que este, este, este se dice que es interdisciplinario? ¿Y quién dice que es, que es interdisciplinario? ¿Y por qué es interdisciplinario? Entonces me voy dando cuenta que, pues, como, como dice Bordivo el que valida todo este sistema, pues es en este caso una institución. Una institución es la que da todo, o la que construye, o a partir del entorno en el cual se construye, todo un sistema de relaciones, que dan que este campo, como lo dice este autor, funcione. Y el campo, en el caso del arte en México, pues gira en torno, en términos de, de institución, al FONCA. Entonces me, me, me empecé a dar cuenta que el mismo FONCA no tenía una, una definición de lo que es interdisciplina. Entonces, si el FONCA no define qué es interdisciplina, ¿cómo es posible que estemos jugando a la interdisciplina en un campo construido alrededor del FONCA o por el FONCA, en donde no hay una definición, o donde esa definición no está consensuada. Entonces el problema práctico fue ese, que no existe una definición, que no existe una, no hay una claridad en cuanto a qué es la interdisciplina, qué, cuáles son los parámetros para poder decir esto es interdisciplina, esto no es interdisciplina, dentro de una institución que paradójicamente estaba dando dinero, apoyos, reconocimiento... A artistas que se dicen que son, pero el mismo el mismo, digamos, el, el el mismo el mismo ente que dice quién es y quién no es, no tiene claro los, las las definiciones básicas. Entonces ahí es donde me di cuenta que el problema práctico está en esa indefinición. Entonces uno una de las este de, de las de las cuestiones que que intento aportar es justamente decirle al Fonca bueno, primero, ¿qué entendemos por interdisciplina? Y después, ¿qué elementos necesitamos o necesitaríamos para decir que un trabajo es o no es interdisciplinario? Y en función de ello, el, la misma institución pueda decir, bueno, este sí si es interdisciplina, denle dinero, este no es, mándenlo a otra a otra ventanilla, ¿no? Entonces, esa fue un poco la, la cuestión de ubicar el problema práctico en una realidad que al final de cuentas pues, estaba muy cercana a mí. Déjame mencionar para los que nos ven del extranjero que el FONCA es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y si no mal me equivoco, cambió de nombre el año pasado, que todavía no me lo aprendo, <risa> y eh, parece que implementó la categoría de interdisciplina por ahí del 2016-17, si no me equivoco, ¿no? que es Así donde es. ya entramos algunos bichos raros que que no nos dedicamos a una sola cosa. La palabra interdisciplina todavía le da mucho miedo a, a, a la institución. En algunas escuelas de arte teatral, por ejemplo, encontré que les da como este, como que no quieren entrarle al tema, ¿no? que se les hace una cosa de, de locos y que, y que mejor lo hacemos a un lado porque no lo entendemos. Sí falta mucho por, por comprender ese tema en, en, en el arte en general aquí en el, en el país, en México. Y quisiera saber también si, derivado entonces de esta problemática, ¿cuáles fueron las preguntas que guiaron tu investigación? ¿Cómo las articulaste? Bueno, eh, primero las, las empecé a aventar en cuanto a mi propia práctica, que quería yo en, en un principio entender eh, relaciones entre disciplinas que eran eh, en, en cierta forma lejana, sobre todo en su, en, su, en su misma constitución. Porque cuando empecé a trabajar el proyecto, lo que quería hacer era eh, entender las relaciones que había entre cuestiones tecnológicas, cuestiones de robótica, de tecnología, con, con esta interacción, la interactividad y, y, y disciplinas muy, pues, digamos, muy físicas, como la danza, como la música, como el teatro, y empecé a articular la pregunta en función de estas relaciones, las relaciones que había entre disciplinas tecnológicas y disciplinas artísticas eh, escénicas. Y me di cuenta que, eh, pues realmente lo que yo estaba estudiando, lo que quería estudiar, no eran las disciplinas, sino eran los artistas. Entonces... Eh, empecé a, a mover la pregunta más que al, a la disciplina o a las disciplinas como tales, a los artistas entonces eh, ya una pues bueno ya sabes cómo es esto, no es la segunda pregunta, sino es la eh, enésima o centésima elaboración de la pregunta y empecé justamente a, a darle por la parte de del, del artista o, o del individuo como este ente que está buscando ese tipo de, de relaciones para poder eh, concretar o desarrollar eh, proyectos que con una sola disciplina no puede y ahí es donde empecé a construir esta pregunta de lo que, de, de, de, de, de lo que me interesaba era eh, pues entrar, valga la, la metáfora, en la cabeza del artista y ver cómo piensa. Cómo piensa en función de que eh, el proceso creativo, primero en cada persona, pues es muy particular, pero ya en una situación en donde hay una complejidad eh, en cuanto a articulación de, de conocimientos de muchas áreas, pues se vuelve muy sofisticado. Entonces yo quería saber cómo este, este pensamiento o este, esta, este artista estaba articulando todo esto y, y, qué, y qué sucedía en, en, su, en su proceso. Y es a partir de esa, de esa forma o de esas de de estrategias que tienen los artistas que primero me voy dando cuenta de que el fenómeno creativo, en principio, pues es interdisciplinario en el momento en el que no surge de un solo lugar, sino que se está moviendo y también depende mucho de las herramientas que tenga a la mano este artista para que esa, ese germen se pueda desarrollar en esa dimensión, que es un poco lo que sucede o, o lo que he visto que sucede en cuanto a que el, el proceso creativo per se, que podríamos llamar en cierta forma eh, interdisciplinario en función de que nosotros estamos insertos en una complejidad, vivimos en una complejidad y pensamos de forma compleja, no, no, no pensamos linealmente ni, ni simplistamente, sino que nuestro pensamiento es en sí mismo interdisciplinario, pero el problema es que en el momento en el que ese pensamiento o ese proceso creativo lo implementamos en una realidad, cuando tenemos eh, herramientas limitadas, esto es que, que solamente sabemos hacer danza o solamente sabemos hacer música, pues es, esa complejidad del proceso creativo en el momento en el que se, se aterriza o se desarrolla en una práctica, pues pierde esa complejidad. Entonces, el, el, una de las cosas que estoy viendo, que me di cuenta, es que en el momento en el que ese, esa complejidad creativa tiene en el artista o en el grupo creativo una, una variedad de, de herramientas resolutivas, como son las disciplinas, pues entonces esa, esa complejidad de alguna forma se sostiene o se mantiene y hacen que los proyectos, pues puedan tener mucha, una, una riqueza, o una representatividad mucho más fiel al proceso y que no queden reducidas a una, a una sola disciplina, ¿no? Entonces, un poco la pregunta ya fue más bien por ahí sobre los, los procesos en, en cuanto a esta complejidad y a la resolución de esos procesos en, en las obras, también en, en la complejidad de, de lo que significa o de lo que significaría una, una, una resolución interdisciplinaria, que también es otra discusión. Nosotros en, en, en sí mismos podemos considerarnos interdisciplinarios o necesariamente necesitamos de un eh, equipo que tenga una formación en diferentes disciplinas y que pueda constituirse como un equipo multidisciplinario que haga interdisciplina. Eso es... Eh, eso también se volvió muy interesante en cuanto a que, pues que las dos cosas son, son posibles. no es, es posible que haya un ente, un, un solo individuo, con una formación, con un pensamiento, que le permita eh, la interdisciplina, pero también ahí uno de los supuestos de la interdisciplina es que haya un diálogo, un diálogo entre diferentes enfoques, que no, que es muy complicado poderlo entender en donde un solo individuo pueda disociarse o, o tener enfoques muy diferentes siendo la misma persona, ¿no? Es, es un poco, quizás un, un poco paranoico pensarlo así, pero es posible, ¿no? Okay. Entonces por ahí va mi, no, mi la, las... la, la reelaboración, la, las preguntas que se dieron a partir de de los diferentes tratamientos que, que, se, que se tienen. En cuanto a la metodología, ¿cómo fue que la construiste, la elaboraste? ¿Qué metodología estás siguiendo? Bueno, yo trabajé con entrevistas, entrevistas que, que se llaman semiestructuradas y eh, bueno, primero construí toda un, un, una cosa que, que se llama, bueno, que... que, que que está muy estudiado en, en, este, en Ciencias Sociales, que se llama Modelo Ideal, que es a, al final de cuentas es una, una propuesta beberiana en cuanto a que eh, como estudiamos fenómenos eh, sociales, fenómenos humanos, es, es, eh, es muy difícil eh, ser teleológicos y tener una una serie de parámetros fijos y establecidos que sí pueden darse en, en ciencias naturales, ¿no? Podemos ahí tener supuestos, leyes, eh, a partir de las cuales construir pues una serie de, de, de supuestos eh, en donde podamos contrastar la realidad con nuestros supuestos y ahí dialogar la, la investigación. En este caso, no. En este caso, lo que, lo que yo hice, metodológicamente hablando, fue construir un modelo ideal de lo que para mí sería un artista interdisciplinario y cómo tendría que pensar ese artista en cuanto a su construcción. Y bueno, ahí pues me basé mucho en, en lo que habla Piaget de, de las trayectorias sociocognitivas que tienen los seres humanos y cómo va construyendo conocimiento este ser humano en función de la interacción que tiene con, pues, con su realidad. ¿no? Y el, el modelo ideal que construí lo, lo contrasté con estas entrevistas semiestructuradas justamente para ir viendo qué tan cerca o qué tan lejos estaban eh, esta realidad que estoy que, que, que, que, que, que está alrededor mío y, y que, me, que me preocupa, que me que quiero saber, que quiero saber cómo, cómo estos artistas hacen lo que hacen. Eh, contrastado con esta idealidad teórica que es este modelo ideal de, de cómo debería de ser para mí un artista interdisciplinario desde la, la, la teoría. Y aquí es donde me salen todos estos hallazgos y conclusiones que tienen que ver con que, con que bueno, pues primero las, las trayectorias eh, eh, sociocognitivas de las personas pues, eh, son, eh, primero... Eh, muy difíciles de, de predecir en cuanto a que están inmersos en una complejidad que se está moviendo todo el tiempo, que tiene una historia, y que además está influida por los eh, por, el, por el entorno en el cual ellos están. Entonces no podríamos hablar de que un artista eh, desarrolle una obra y vaya a seguir desarrollando esa obra en función de, de, su, de su pasado, no como dicen los, los financieros. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, eh, aquí es donde se vuelve interesante la cosa, que me di cuenta que, que el, la construcción de este modelo ideal dista mucho de esta realidad, en, de, de, de cómo los artistas van configurando su conocimiento y que los la, la práctica artística tiene que ver con, primero, una serie de interacciones con su, con su entorno y sobre todo, cómo quieren impactar en este entorno. Pero aquí se vuelve una, un, un, un círculo, un, una especie como de espiral en donde el artista está influyendo su entorno, pero al mismo tiempo el entorno, el entorno está influyendo al artista. Entonces no podríamos hablar de que hay una, eh, eh, una estabilidad eh, en, en la práctica interdisciplinaria de estos artistas en cuanto a que tengan un, una forma de hacer y que esa forma de hacer se sostenga y se mantenga en el tiempo y que les vaya a permitir eh, estrategias más o menos fijas esa es una de las cosas que, que pude ver que los eh, en principio, los, los artistas interdisciplinarios, eh, una de sus, de sus grandes características tiene que ver con esta adaptabilidad en cuanto a estrategias creativas, por, por justamente esto que planteaba hace, hace unos momentos, ¿no? De si yo estoy afectando el entorno en el momento en el que planteo una relación con él y esa relación me está influyendo a mí, entonces no podría plantear eh, sucesivamente la misma estrategia, porque ya cambié, ya me cambió el entorno. Entonces esta es una de las cosas que yo en el, en el modelo ideal planteaba como algo estable, como algo que tendría que suceder, pero resulta que no, no sucede así en el momento en el que la relación es dinámica y este dinamismo tiene este, pues en, en, en, su, en su propia naturaleza esta, este este atractivo, ¿no? Esa es una de las cosas que, que se vuelven fascinantes en cuanto al, a la creación, en este caso, interdisciplinar, de que, que, que no podría ser eh, estable en principio, ¿no? Ok. Oye, le diste difusión a tu tema de investigación durante el proceso. Participaste en coloquios, ponencias, congresos, publicaste avances y. Sí hacer esto sí. te ayuda en algo ayuda algo sí a ti? sí sí sí claro sí el, de repente me daba cuenta yo de que pues al principio en, en los primeros en las primeras participaciones me daba cuenta que, que, que, que era un de que yo tenía un serio problema de comunicación y que lo que decía no se entendía o o que lo que yo tenía claro en el momento en el que lo comunicaba se entendía de una manera bien diferente, ¿no? Entonces me acuerdo que en, en una ocasión que fui a Mérida, yo, este, inclusive hasta salí peleado con, con, con unos personajes de allá, este, porque me acuerdo que yo hablaba de, de interdisciplina, y, y hablaba del proceso, y de la metodología, y todo esto, y... Eh, ellos en, en, ese, en ese momento pasó algo pues particular en cuanto a que acababan de tener en este en este coloquio que, al, al, al cual fui eh, los organizadores del coloquio acababan de tener un curso con este con este teatrero ahí se me, ahorita, seguramente tú te acuerdas este de que tiene el concepto de indisciplina este, <risa> ahorita se me fue el nombre, que, que le gusta mucho intervenir socialmente con sus proyectos y eh, un personaje además muy respetado, tiene libros y todo, ¿no? Y yo en, en lo particular he, he hablado muy pocas veces con él, no, no somos amigos ni mucho menos, pero bueno. ¿Mexicano? Es, mexicano, sí. Es Borges, no, me ¿Es Borges no? No, es este... Que, que, que su grupo se llama La Comuna. Ah, caray. Este... Algo, de... Sí me suena el nombre, pero... Ahorita me, ahorita me acuerdo cómo se llama. Es muy famoso. Este, de hecho, el, el, estudió un doctorado, da clases en la ENAT. Este, es un personaje muy respetado, muy famoso. Ah, Rubén Ortiz. Exacto, yeah. Rubén acababan de tener un curso con Rubén Ortiz y él les hablaba de la indisciplina entonces yo llegué con, con mi proyecto y les, les hablaba de la formalidad y de la cuestión este, metodológica así como muy rigurosa y todo eso entonces me echaron encima y me dijeron que, que el arte no tenía nada que ver con eso, que cómo me atrevía yo a, a plantearles recetas y que y de repente ahí me di cuenta que lo, que lo que quería lo que quería decir era justamente lo contrario, que el, que el planteamiento era justamente partir de, un, de una cuestión formal para ir a ver esta realidad, que era justamente lo que lo que decía al principio, y cómo pues cómo me estaba dando cuenta en aquella época que, pues que los supuestos este, eh, aparentemente estructurados, pues, no, sobre todo desde el planteamiento de Ortiz, que era la, la indisciplina, pues no se sostenían. ¿no? Entonces yo le entré a esa discusión desde el punto de vista como muy formal, en cuanto a que, bueno, había que, que estructurar las investigaciones y que darles forma y, y que el, el desarrollo y, y pues, pues no, fue una cosa ahí súper caótica y, y acabé este, casi, casi huyendo de ahí porque cómo era posible que, que yo les fuera a dar la receta de, de cómo hacer las cosas y que quién me creía. Y, y luego ahí, a partir de ese momento, pues me di cuenta que, que había que, que primero pues plantear las cosas como muy cautelosamente, y este y sobre todo tener una estrategia comunicativa ad hoc, a donde uno va, no porque muchas veces eh, parece que, pues, que, pues que el mundo académico es mundo académico, pero resulta que hay muchos mundos académicos, no, no, no hay uno solo. Y en este caso, el mundo académico de Mérida, en cuanto a Cénicas, pues, pues tenía más bien mucho que ver con con una parte muy práctica, ¿no? Entonces, pues yo no lo, no lo vi así. Y, y bueno, pues ya en, en, en lo sucesivo, pues ya tenía yo mucho cuidado qué decía <risa> y en dónde lo decía, ¿no? Porque ya sabes que hay, hay... Y esa es otra cosa que también creo que tiene mucho que ver con los, con los coloquios y con los congresos, que a veces... Eh, uno piensa que el mundo artístico es un mundo en donde se puede discutir y hablar abiertamente y, y, este, y, y las posturas son flexibles y hay una apertura al diálogo. Y, y bueno, eh, en lo que a mí respecta, pues resulta que no es tan así. De hecho, creo yo que es uno de los, de los campos más rígidos que existen, ¿no? Es, esta parte de, de. Sobre todo vivimos todavía en un paradigma de, de un mundo académico súper restable y, y, bueno, pues este, eh, no hay manera de, de, de moverlo mucho. Este, eh, creo que, eh, bueno, esta es toda una discusión, ¿no? De cómo, sobre todo cómo entra el arte en la parte de la academia, pues es relativamente reciente. Eh, hablo de universidades. Y bueno, creo que también ahí hay una, eh, pues un problema en cuanto a que se quiere eh, seguir elaborando o trabajando toda la parte académica en, en los mismos términos que se trabajan las diferentes áreas que ya tienen siglos en la academia. Y estas cosas nuevas, como es el arte en las universidades, pues a veces de repente, pues es muy difícil que entren en su propia naturaleza, ¿no? Entonces, eh, en el momento en el que entran en esa en ese en esa, en formato, pues se, se vuelven rígidos, ¿no? Muy, muy rígidos y es muy complicado que, que esa natu, naturaleza artística eh, se pueda mover en esa rigidez académica es, es, es todo un tema ese, ¿no? Bien interesante. Pero sí, definitivamente los coloquios, los encuentros, los, todo eso. Es, y ahora que ya estoy yo en, justamente en, la, en el otro lado, pues me doy cuenta de, de, de cómo, de por qué, ¿no? Por, por qué esta rigidez, eh, para qué sirve, y, y cómo podemos irla moviendo, sobre todo yo doy clases en en una maestría en, en creación artística y en una maestría en, en educación artística en, en Morelos, en el Centro Morelos de las Artes, y tenemos coloquios, dos coloquios anuales, sí. y, y justamente, el, el, pues bueno, lo, lo que hacemos ahí es, lo, lo, lo que a mí me hubiera gustado que me hubiera pasado a mí, no en donde los formatos no son, o no tienen que ser, una ponencia, sino que, pues, bueno, ya vamos a formatos como mucho más artísticos, donde hablamos de un, un, un, una ponencia performativa o hablamos de una instalación o hablamos de un mismo fenómeno artístico como una este, una función ponencia, una cosa así, en donde pues esta rigidez eh, eh, académica, pues, pues se, se, se diluye en los formatos, ¿no? Que, que bueno, en el, en el mundo académico tradicional pues no sucede hasta, hasta, este, hasta este momento, ¿no? A, a excepción del, de los lugares que, que sí lo permiten, ¿no? Como este. Exactamente. Mira, tenemos aquí una pregunta de Guerrero Calvillo. Que creo debió, debió de haber entrado hace ratito. Que dice, ¿cómo son los procesos cognitivos interdisciplinarios de los creativos que conociste en tu proyecto de investigación creo que eso es todo lo que estás abordando en la tesis, ¿no? <ríe> justamente sí ¿Me, ¿me puedes otra vez repetir la pregunta de ¿es pregunta o es comentario? es pregunta, no, es bueno. y dicen, ah. ¿cómo son los procesos cognitivos interdisciplinarios de los creativos que conociste en tu proyecto de investigación? yo creo que si nos puedes dar un ejemplo de sí, claro bueno, lo que le diría aquí al compañero es primero que desde el punto de vista o desde el enfoque en que yo lo trabajo que es el galletiano que es un enfoque constructivista lo cual quiere decir que en la construcción de conocimiento se da en función de la interrelación del sujeto con los objetos con los cuales se interrelaciona eh, pues primero tiene, tiene un... Un, una cuestión interesante que es lo que podría yo decir como al principio que es que el objeto transforma al sujeto y que el sujeto transforma al objeto entonces en una, en una cuestión tradicional, en, un, en una construcción de conocimiento tradicional podríamos hablar de que el sujeto está transformando al objeto y en este enfoque o en esta forma de trabajo que yo estudio eh, lo, lo, lo que se vuelve interesante es que no, primero, no ponemos el énfasis ni en el objeto ni en el sujeto, sino ponemos en el, el énfasis en la relación. Y en el momento en el que estamos observando relaciones, lo que estamos viendo es la transformación de ese sujeto a lo largo del tiempo, que es lo que llamamos procesos, a, a partir de la, del trabajo que se tiene con estos objetos. Podríamos hablar de que objeto puede ser cualquier cosa, en el sentido de que puede ser un, una herramienta, puede ser una situación, puede ser una idea, puede ser un fenómeno, puede ser como, como queramos construir ese, ese objeto. ¿no? El, en función de la relación que se va estableciendo con este objeto, se va dando una trayectoria. Trayectoria quiere decir el camino que tiene o que, o que se da en esta manipulación. Hablo de manipulación para a nivel metáfora. No quiere decir que estemos eh, tocando la idea o tocando la disciplina. ¿no? En el momento en el que nosotros establecemos una relación con este objeto que es con el cual trabajamos, llámese danza, llámese la, el concepto muerte, llámese el objeto silla, lo que ustedes quieran. Con lo que ustedes estén trabajando. En el momento en el que nosotros establecemos esta relación, primero, eh, las trayectorias que se van dando en función de esa relación que se establece con el objeto, tendríamos eh, que verlo como una relación que afecta a las dos partes. Entonces le estaríamos dando a este objeto una, un valor o una posición que, le o que, le que nos permite a la relación entre objeto y sujeto, que este objeto esté transformando la relación que establecemos en principio con él. Entonces, sucesivamente vamos, vamos trabajando con este objeto, este objeto se va transformando en función de la relación que establecemos con él. Entonces, deja de ser el objeto original y se vuelve una construcción que se va dando en el tiempo y es en esta construcción que, o en esta relación que tenemos con el objeto, cómo se va dando esta generación de conocimiento. Las trayectorias, propiamente hablando, de esta relación, son lo que nosotros estudiamos como trayectorias cognitivas. Hablamos de trayectorias cognitivas en el momento en el que la relación sujeto-objeto va dando nuevas formas de entender la relación. A eso es a lo que yo hablo o a lo, o a lo que yo defino, como trayectorias, en este caso sociocognitiva, de este, de este creador en la relación, como decía, sujeto-objeto, como este objeto transforma en sujeto y así sucesivamente se van dando. Y bueno, cada, cada personaje establece primero objetos de estudio diferentes y luego trayectorias o construcción de relaciones diferentes en función de lo que quiere hacer con ese objeto y cómo es la naturaleza propia de ese objeto que va transformando esa, esa relación. Y aquí podría hablar como ya más de, de ejemplos. Una cosa, que, que eso es lo, lo, lo que se vuelve interesante, una cosa es que la naturaleza del objeto con el, que, con el cual estemos trabajando sea compleja, y otra es que, sea, que, que esté recortada por el mismo investigador, el mismo creador, y se, se simplifique. Cuando el objeto tiene... O, o está configurado, o está conceptualizado de una forma compleja, entonces las trayectorias socio-cognitivas que establece este creador con este objeto se vuelven muy densas, se vuelven muy sofisticadas y muy complejas, y muy difíciles de poder eh, visualizar de manera aislada, que esa es una de las cosas interesantes que se dan en la interdisciplina. Nosotros no podemos aislar eh, situaciones, y poderlas estudiar de manera eh, independiente. Porque en el momento en el, que, en el que hacemos eso, destruimos la relación. Entonces, cuando, cuando el, la relación que, que, que establecemos entre un objeto complejo y un sujeto complejo, que, que, que bueno, es, es su naturaleza, entonces lo que tendría, lo que hacemos, o la estrategia que establecemos es para que esta, esta relación no se vuelva al infinito por las posibles relaciones que, que se tengan, es, es eh, que lo, lo recortamos, que es una de las cosas de las cuales habla García y Piaget y, y, y estos autores, que dicen un recorte representativo de, esta, de, este, de este objeto, que tiene que ver con qué elementos o qué situaciones queremos ver de esta relación que sean representativos de esa complejidad y que no le quiten esta riqueza a ese objeto. Entonces, en el momento en el que estamos estudiando relaciones, en este caso cognitivas, tendríamos que estar construyendo primero objetos complejos, relaciones complejas y delimitar recortes que nos permitan estudiarlos, porque también eso es otra cosa. Nosotros no podremos, no podemos eh, estudiar la realidad, porque la realidad es complejísima. Entonces, lo que sí podemos hacer es hacer un recorte representativo de esa realidad donde están implícitos sujetos y objetos complejos, y poderlos estudiar en ese recorte. No sé si, si respondí a la pregunta del, del compañero o, o me fui por otro lado. Yo creo que sí le respondiste. Yo tengo otra, otra pregunta a propósito. ¿Cuántos sujetos entrevistaste? Que Ahorita me estoy acordando que yo fui parte de ese grupo. De sí, tú fuiste parte de ese grupo. ¿Cuántos fuimos alrededor de, de entrevistados para tú? Mira, yo entrevisté, fueron 20, 17 personas, 17 artistas, de los cuales me quedé con cuatro. Eh, este, entrevisté a 17, de estos 17 los analicé, los fui, fui filtrando la, la información. Y justamente eh, es, es, esto que, le, que, le, que comentábamos en la, en la pregunta del compañero, el recorte que hice eh, fue a cuatro, justamente teniendo, que, que esa es otra cosa que también ahí enriquece, creo yo, la, la pregunta del, del compañero. En el momento en el que eh, definimos eh, esa representatividad de la realidad que queremos estudiar, tiene que ver con a qué le llamamos o a qué o, o qué queremos estudiar, o qué estamos configurando como realidad representativa. En este caso, lo que yo decidí en cuanto a, a qué quedaba dentro y qué quedaba afuera, tenía que ver con qué relación tenía con el modelo ideal que construí. Si mi modelo ideal tenía que ver con una serie de características particulares de lo que yo supongo que es un artista interdisciplinario, entonces el recorte de estos 17 personas entrevistados tenía que ver con cuáles eran o los más cerca o los más lejos que me permitiera dialogar este recorte con este modelo ideal que estaba proponiendo. Entonces, una de las decisiones de quién quedaba dentro y quién quedaba fuera de ese recorte tenía que ver con la relación que se establecía con el modelo ideal de, de lo que es o de lo que fue eh, teóricamente un artista interdisciplinario eh, Te da las gracias, Guerrero Calvillo y dice que es mujer que si sí respondiste a su pregunta Ok y también te manda saludos por aquí estaba, de la página o grupo de Facebook Biorritmo de parte de Roberto Electrovisiones Ah, el buen Roberto un Saludo, Kathleen. Eh... Oye, este programa de doctorado que escogiste, ¿fue lo que esperabas? Resultó ser de tu agrado al final. Luego uno entra con expectativas y resulta que no, que no es lo que uno se imaginaba. Sí, ¿Cómo te fue con eso? Me fue, en, en... fíjate, que eso es otra cosa que también habría que tener en cuenta como, como sistema complejo en cuanto a la cuestión de la educación. La educación no solamente son los programas, eh, los profesores y los alumnos, sino que si abrimos un poco más el, el sistema, y, y, no, y, y cuando digo abrimos no quiere decir que le, que le añadamos nada, sino simplemente que vemos más elementos. En mi caso, eh, en la parte administrativa, la parte política, jugó un punto muy importante porque... Eh, a mí eh, me tocó un cambio de rectorías en cuanto al, a la Universidad de Coahuila y en, ya en el último año del, del doctorado, just, just, justo el último semestre, hubo un, un cambio y, y bueno, fue el, la elección del gobernador allá y obviamente el cambio del rector y todo esto y cambiaron en la dirección del, del centro que, que es el, el, el par del sage y, este, y hubo una, una política muy diferente de la que se llevaba y, este, y se pelearon. Se peleó la sobre todo Margarita con, con este con, con la que fue después directora del, del centro. Cuando yo estudié estaba Santiago Chío, que era el director del, del Centro de, de Interdisciplina de la Universidad de Coahuila, y, Marga y, y Margarita, que era la directora del programa. Y bueno, pues la relación era muy buena, todo funcionaba muy bien, sin problema. Sale Santiago Chío de, de, de, de allá y entra una nueva, una nueva directora y empieza a haber problemas en cuanto a la forma de ir llevando las cosas, parece que la, la, la línea que tenía la universidad en cuanto a los posgrados cambió, y este y empezó a haber muchísimos problemas, eh, al grado que, que se rompió la relación, y hasta dónde sé, el programa ya no tuvo, o ya no ha tenido, ya, ya ahorita no se sé viene bien, bien qué haya pasado si hubo otra promoción o ya no, pero en lo último que me quedé es que eh, se rompió el, el acuerdo no hubo no hubo continuidad Margarita dejó el, el programa y hubo ahí muchos este pues muchos como pues conflictos en, en ese tipo en ese sentido y lo que lo, lo que entiendo que pasó es que la UNAM salió de, de ese programa y ese programa lo, lo agarró la Universidad de Coahuila y se quedaron con él. Ya no supe bien a bien qué pasó, pero pues bueno, es, es obvio que, que, el, que la inteligencia y los eh, la gente que, que sabe está en la UNAM y no estaba en Coahuila. Entonces, pues supongo que el programa no, no, si sigue, no, no va a seguir igual. Y este, y bueno, ahí sí fue como muy triste enterarme de que pues todo lo que se había hecho y todo el trabajo que hizo eh, Pepe, Margarita y, y, y, y todos ellos, pues al final de cuentas se fue al, al traste porque llegaron nuevos, nuevas personas y dijeron, bueno, pues ahora va a ser así y, y creo que hasta le cambiaron el nombre. Entonces, bueno, pues en, en, en cuanto a... A la parte académica, a mí me fue muy bien. Mis profesores, eh, creo yo que la UNAM está en otro nivel, definitivamente, eh, desde la maestría. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el, el, el doctor Felipe Orduña, me acuerdo muchísimo de, de la primera clase que tuve con, con él entrando a la maestría, ahí en el, en el CECADET. El programa que yo estudié en la maestría tenía convenio con el CKD que es donde desarrollan tecnología este, de la UNAM porque yo estudié tecnología musical y este y bueno cuando nos, nos empezaban a presentar a los profesores el, el, el currículum era impresionante yo me acuerdo de, eh, cuando cuando nos, nos leyeron el de, el de Orduña Estudió en el NIT, este, no, no, una cosa impresionante. Yo decía, o sea, y, y, y este personaje que hace aquí, pues resulta que todos eran de ese nivel, en, tanto en la maestría como en el doctorado, personas súper preparadas, con, y además con una, que es que eso es lo, lo que a mí me, me, me gusta mucho de la UNAM, que tienen, que inmediatamente pasa algo que bueno, que también fue mi caso, pasa algo que te, como que te envuelve, como que hay una mística de la UNAM, que inmediatamente como que te, te vuelves parte de la comunidad, y, y bueno, la, la anécdota con, con este doctor Orduña, con Felipe Orduña, fue que eh, en, el, en el programa de, de la maestría, pues éramos seis personas, éramos muy poquitos, eh, fuimos a clase a cadet y bueno, pues antes nos habían mandado todas las biografías de los profesores y estábamos muertos del miedo, esta eminencia que nos va a decir, ¿no? Y la primera clase el, fue, fue súper este, chistoso y, y, y, y, y me acuerdo mucho de eso. El doctor Duña traía una playera de los Pumas. Entonces me acuerdo que entramos a la clase y estaba el doctor Orduña con su, con su playera de los Pumas, de, de, del equipo de los Pumas, y nosotros, este, ¿cuándo llega el doctor Orduña? No? Pues resulta que ese era el doctor Orduña, un, un señor este, grande, con una playera de los Pumas, con pantalón de mezclilla y, este, y una gorra de los Pumas, y nosotros, este, no sé, muy raro, y, y, y en general así era... Este, la cuestión en la UNAM, gente, gente que se pone la camiseta, ¿no? Y, y bueno, pues fue muy triste después ver que, que toda esta parte académica, pues por cuestiones políticas, pues se va, ¿no? Se vuelve quién sabe, ahora que, que sea. Y también me ha tocado ahora en, en donde estoy, en, en, trabajé unos años ahí en la, en la autónoma de Morelos en donde por cuestiones políticas, todo lo que se hace en, en años se va, suena así al caño, por, por, por intereses, por desconocimiento, por ambición, por todo eso, y pues eso es, sí es muy triste. Pero pues esa pues es la realidad que, que tenemos. Afortunadamente la, la UNAM tiene pues muchos candados, una tradición muy grande... Y que se dé esto es muy difícil, es mucho más difícil, ¿no? pero pero bueno, en este caso fue así. Seis alumnos en la maestría y en el doctorado, ¿cuántos eran? Menos, éramos cinco. Cinco. Eh. Oye, hace rato no te pregunté si tuviste beca para esto del doctorado. No, en vez? el doctorado no hubo beca. En el doctorado hubo que, que, que pagar, el, que era esa otra de las cosas que... Que este que se volvieron también como, como interesantes porque como era un programa nuevo este te digo yo yo yo fui la segunda generación no sé si, si si todavía siga y este no no estaba consolidado estaba en proceso entonces bueno pues también era ahí como como complicado no pero bueno para esa época pues ya había como más chances de de pagar y todo esto no en realidad era muy barato para para para lo que cuesta y, y viendo después en, en otros lugares sí sigue siendo muy muy barato estudiar en la UNAM oye cuanto a las cuestiones de idiomas les piden tener algún nivel de inglés supongo no sí sí en este caso eran dos idiomas eh, fue en mi caso portugués que por cierto uh -huh. ya de portugués pues no, no falo no, no, no lo falo y, y inglés que eran que eran las en realidad y fíjate ahí eso eso también fue otra cosa no que desde la maestría nos pedían dos idiomas y, y muchos al principio pues con el entusiasmo no pues yo voy a estudiar este, este no sé ruso tenía un, un compañero que quiere estudiar ruso, y otro francés, y otro este, así. Y, y me acuerdo una, una compañera que, que quería estudiar no sé qué cosa en China, o en Japón, ya ni me acuerdo. Decía, no, yo voy a estudiar este, japonés o chino, y, y pues cual al semestre se dio cuenta que, que pues no. Entonces acabamos haciendo exámenes de italiano, de portugués, o... este los que sí. nos entran más fácil en el cerebro sí. por el español, ¿no? por la similitud con el castellano. Sí. No, está bien. Oye, y esto de estudiar entonces posgrados, ¿de qué manera ha impactado en tu vida personal? este ¿Cómo ha cambiado tu práctica artística? ¿Ganas más dinero? ¿Has tenido más logros profesionales? ¿Sirve de algo entonces todo este trayecto académico? Sí, definitivamente sí. Desde cualquier punto de vista este, puede, puede tener beneficios, que también esa es otra cosa que, pues que hay que decir, no, no solamente el, el hecho de, de tener un papel o no tenerlo, sino más bien cómo lo utilizas y, y cómo te, pues, como decimos coloquialmente, cómo te vendes. ¿no? Y... Y bueno, pues también esa es otra cosa que, que está muy establecida en, en nuestras sociedades, ¿no? Aquí, este, sobre todo, yo lo, lo vi muy claramente cuando, cuando entré a, a trabajar en las instituciones educativas formales. Eh, estu, trabajé algunos años en, en la UAM, otros tantos ya acá en, en Morelos, en, en, en la del Estado y, y en en este centro que es depende del gobierno. En el momento en el que uno va subiendo de grado, te van pagando más. Eso es inmediato, ¿no? Uno presenta el título y en ese momento, pum, va. Que tampoco es, es mucho, pero, pues sí. Eh, es, es, es como la, ahí la teoría gurdiana aplica al dedillo, ¿no? O sea, qué tanto capital simbólico tienes, pues eso impacta necesariamente en tu capital económico y viceversa, ¿no? Porque tienes más posibilidades, o sea, si tienes más tienes más capital simbólico en términos de diplomas, pues tienes más dinero, y si tienes más dinero, pues puedes tener más diplomas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se vuelve una dinámica de... de de ir buscando más cosas en función de las cosas que tienes. Y definitivamente el, el estudiar pues, te permite eh, entrar a esa dinámica, ¿no? Que, que también eso es otra, otra situación que, que en el campo artístico también está muy, eh, eh, muy en, en inicio, ¿no? Uh, en un agente con, con estudios en el campo artístico no es tan no es un requisito como lo sería eh, por ejemplo en, en, en las humanidades en el campo en el campo este académico no uh -huh. eh, por ejemplo a, ahorita que estoy yo en, en, el, en el centro molense de las artes el, la planta de maestros yo te digo que el 80% a duras penas tiene licenciatura, quizás un 10 ciento, un 15 por tiene maestría y un 2, un 3, un 1 por ciento tiene doctorado. Es, es rarísimo. Inclusive ese es uno de los problemas que hay aquí, en, en lo particular en, en Cuernavaca, en Morelos, que es donde estoy trabajando, que para conformar en este caso la maestría, eh, pues es un problema porque conseguir un profesional de las artes o un artista que tenga un grado mínimo de maestría pues hay que traerlos de México y bueno pues este es, es difícil eh, lo que no sucede por ejemplo en, en, en las partes de las de la academia no sé de las de las o sea en filosofía en letras pues es requisito, tú no entras a dar clases a una universidad si no tienes doctorado, punto. Entonces, también vamos para allá, que eso es otra cosa que, que habría que decir en, en función de por qué estudiar un doctorado o por qué estudiar un posgrado, pues porque dentro de muy poco tiempo va a ser requisito, si no es que ya lo es. Entonces, dar clases en una universidad o querer hacer carrera en una universidad, sobre todo generaciones que están... Eh, empezando con una con una licenciatura o con una maestría no la vas a hacer. Yo creo Sobre que todo, Sí debería de ser obligatorio ya para eh, contratar docentes aunque sea de tiempo parcial que cuenten con mínimo maestría, ¿no? Porque sí se ve la, el nivel, yo recuerdo mis docentes de licenciaturas que incluso estaban contratados sin tener el grado académico de licenciado, sin tener cédula ni título de licenciado, entonces se veía un enorme bache entre alguien de ese nivel y alguien que sí tenía un posgrado, por ejemplo, ¿no? Una maestría o un doctorado, no se diga un doctorado, pues, ¿no? Sí se veía ese, esa, esa brecha enorme en cuanto a, a la calidad de tu docente, ¿no? Entonces creo que, creo que sí es una, un requisito que deberíamos de pensar los artistas no solo para dedicarse, supongo yo, a la academia, no sino creo que también te ayuda a mejorar aspectos de tu práctica artística, a verlo desde otro punto de vista, a repensar y, y a ser más consciente con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, definitivamente. Y en este punto, ¿cómo te defines ahora? ¿Artista, docente, investigador? Pues yo creo que la... El... Bueno... Es, es, un, es, es, es una muy buena pregunta porque todavía existe, sobre todo me doy cuenta en, en, en las primeras clases, eh, y no es generalizado, eh, no, no, no estoy hablando por porque así, me ha, así lo haya visto en, en los grupos que están iniciando en, en la maestría, sobre todo, que todavía hay una especie como de de distancia en cuanto a que bueno pues yo me voy yo me voy a meter a la maestría pues porque me lo piden pero en realidad este pues yo soy un artista y, y esto del, de la academia pues no, no no no no tiene mucho que ver con lo que yo hago lo mío es la práctica sobre todo en en, en, en artistas que son escénicos que hay como una todavía insisto, no es generalizado, hay, hay, y me ha tocado, tengo justamente ahorita una una, una tutoranda que, que está haciendo su, su tesis de, de la maestría que es bailarina y que resulta que es una, una mujer extremadamente inteligente con una con una cabeza analítica impresionante. Y que no lo, no lo tiene desarrollado, pero, pero se le da. Entonces, también creo, por un lado tiene que ver con, con las habilidades. Digamos, yo, a mí no me gusta ver las cosas así con a priorismos con inatismos, pero, pero sí como que hay cabezas más analíticas y cabezas más pra, pragmáticas, pero pero creo que el, el hecho de decirse o de autodenominarse como investigador dentro de un medio artístico, todavía se le ve a uno así como ah, tú eres de los de los teóricos, ¿no? Entonces, hazte para allá, ¿no? Y, y a veces me cuesta trabajo verme así, pero definitivamente creo que me podría definir más como investigador que como artista, en cuanto a que, y eso es otra cosa que también habría que mencionar. Si definimos la creación como, como, como investigación en términos de que generamos conocimiento o, o que lo que se genera en cuanto a los hallazgos o descubrimientos que hace la, el arte es conocimiento, pues al final de cuentas un artista es un investigador en términos de, de lo que hace o de su, de su materia o, o con lo que trabaja, ¿no? que es conocimiento entonces me gusta me gusta ver o, o verme como un investigador pero pero sí sigo viendo esta esta parte sobre todo en, en, en cuestiones muy prácticas no de investigador no pues no hazte para allá no no aquí somos prácticos no aquí echamos brincos tocamos este y eso de, de, de las teorías pues, no no nos interesa no pero creo que creo que está cambiando Ok, esperemos que sí, que siga cambiando. Tocayo, llevamos hora y media, no sé si quieras ya concluir y decir por último algo. Pues te agradezco mucho toda la invitación y, y pues esta, esta plática que siempre al final de cuentas pues son, son momentos en los que uno empieza a recordar cosas y, y este y a conectar cosas que antes no, no tenía conectadas, entonces siempre Siempre sirven estas, estas pláticas. Y bueno, pues, si de algo le, le sirve a, a la gente con, con la que estamos este, compartiendo el, el tiempo en este momento, pues, ¿qué mejor? Pues, te agradezco mucho la participación, que hayas aceptado la invitación. Y, pues, nos vemos próximamente y ya esperemos que pasemos este momento pandémico. Y podamos vernos en físico. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, mucho. igualmente. Estamos, estamos en contacto. Pues muchas gracias por ver la transmisión. Nos vemos la próxima semana con otro, eh, otra transmisión de Artistas con Doctorado. Cuídense todos, un abrazo.